Ya eran las dos y media de la mañana. Son las dos y media de la mañana. Y así está Julián. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene la arena del mar? ¿Y por qué en algunas costas es más clara y bonita que en otras? La respuesta está en los corales. Estos animales son tan importantes en la vida marina que en Colombia hay un gigantesco parque natural que se llama así, Corales del Rosario y San Bernardo. Son 27 islas que están rodeadas de grandes arrecifes de coral. ¿Y por qué son tan importantes? Porque en ellos se cultiva vida. Es donde nacen muchas especies y otras pasan sus primeros años. Fragmentos de corales rotos, arenas calcáreas originadas en ellos y restos de organismos de esqueleto calcáreo es lo que llega a la costa en forma de hermosa arena blanca. Pero también están llegando toneladas de basura del ser humano botellas, chanclas, plástico, todo viene de la bahía de Cartagena. Por eso fue que Cocosete convocó a personas interesadas en recoger con nuestras propias manos parte de esa basura y lograr una playa limpia. Cientos de personas participaron subiendo un video a Facebook y llegó el día de irnos con los ganadores. Así fue esta aventura. ¡Qué hubo, mijos! ¿Qué hubo, mijos? Este es el blog del viaje a Islas de Rosario, Parque Nacional Natural Corales de Rosario, recuerdenlo bien. Eh, invitaron a Julián es una cosa, eh. Y pues sí, son las 3 de la mañana Y estoy poniéndole así como el entusiasmo a esto son las 3 de la mañana Y son las 3 de la mañana Y empieza nuestra aventura Con El vuelo era a las 5 y media Así que teníamos que estar En el aeropuerto Aeropuerto A las 3 y media Y bueno, enos aquí A las 3 de la mañana Para los que no supieron Pues esto es un entro. Creo que Julián ni siquiera sabe Ni siquiera entiende Qué es lo que está pasando acá No ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No puedo creer Que hayamos sido los primeros En llegar de la tropa a Cococero. ¿Será que sí? Este y otros misterios se van revelados a temas ya Ya estamos aquí Sentados en el avión <risa> Señorita Aleja Allá está ¿Quién está ahí? Manuel No, hijo ya Allá está la señorita Crespo Ya no supe hacerle su más los pasajeros, los invitamos nuestro servicio de compra a bordo en el ubicado, En el bolsillo de sus Alejandra, ¿y en qué momento voy a conocer a las personas que vienen a esta experiencia? Pues, no, bonita, sexy Hice sí, mi peinado, miren sí, ese peinado de 3 de la mañana Disfruten personal. de su vuelo, muchas gracias Nunca me ha pasado Ya me está apagando un poco Ahí fue donde me dio el dolor todo el, el avión se enteró del drama. Del señor aquí. No era un drama, o sea. no. Sí, era un, de, drama, no de, era un de, drama, o sea. Se paró y... Eh. Tráiganme hielo. <risa> me duele. No. no. fue tan así, Julián. Sí, sí. Ya está inventando falso testimonio sobre mí. Usted empieza ahí a inventar falso testimonio sobre mí. ¿No vale, tengo como dormido toda esta parte. Sí. Le di las gracias a la vida. Estoy esperando a que me salga. Sí. No se sé, siento que a... Estúpida mi dolor. No... Va a llegar el momento como que así. Y ya como que voy a descansar. poco sí, Esto acabamos de llegar a Cartagena, estoy hablando así como muy feliz, pero este oído lo tengo súper tapado. Me estoy escuchando. Solo escucho por este oído. De verdad dígame algo por este oído, Julián. Ah, por el otro. No, no, es solo con el derecho. Vamos a ver si me pasa ahorita. No me ha pasado. Vamos a ver. Ah, Mira que esto parece un reality porque ya no están grabando con cámaras por ahí. Pues sí, con cámaras, no con celular. Bueno. Bueno. Bienvenidos a la tropa con cosete, Gracias a nuestros participantes de la Ronda por participar y por creer el concurso. Son un muy resaltados sobre los otros entonces por eso ganaron. Felicidades. ¡Bravo! soy la gerente de Marca de que no la gocemos. Hola, buenos días. Soy Giovanni Pulido. Trabajo en Parques Nacionales. Mi nombre es Fanny Suárez, de Parques Nacionales. La gente cuando viene a las Islas del Rosario no sabe que está en un parque nacional. Gracias por estar aquí. Somos una entidad que se dedica a la conservación de la fauna, la flora, los ecosistemas. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? quería ah, conocer porque quería saber quiénes son los ganadores. Mi nombre es Jonathan. Ah, estoy contento también de venir a ser parte de esta bonita causa. Y ya, nada más. Y Julián, soy eso, que es la persona que me ayuda. Julián. A ver, ¿qué, qué ah. digo? Trabajo con Jonathan. Habla vale más duro que ya no lo escuchan atrás. Le ayudo a grabar los videos. Trabajo sí. también en producción de audio. ¿Cómo? Ah, sí, y también a veces me pongo la persona. Ah, de... él es el doble de la mamá también. <risa> el doble de manos también y todo. No Samuel, <risa> fue uno de los ganadores. Teatro Paco, José. ¿Dónde es Oscar Zapata? Hola, los Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sandra Palpa. que Ahora parte de los ganadores. En este momento Mi es bueno. nombre Mi nombre es el Carvajal. Soy de el mar de Cartagena Se ve azulito un poquito la imagen Pero no es tan azul como el parque Vamos a ver ah. Es este un mar que nunca he visto Transparente, cristalino Vamos a ver Llegamos a ah, donde se cogen Las lanchitas para llegar hasta El parque Coral es el Entonces ya estamos aquí en una lancha Que se está batiendo bien. así Con los chicos de Las putas de y, y, con, y, <ríe> y esto ya se puso en marcha Y aquí en este punto ya no podemos hablar y Los dos El El chicle Abandonábamos la bahía de Cartagena y estos son dos puntos cruciales. Mire cómo el agua pasa de este color de agua a este color de agua Qué hermoso que veía. Miren ese color. Estamos con 27 islas. Todas son del estado. Prácticamente es como una casa nada más. Entonces yo pensaba, ¿cómo será vivir en una casa de esas? En mi caso. Madre, se me olvidó la leche. Mamita, hágale a ver, vaya a la tienda y la trae. Ay, no, yo por qué? <risa> y hombre, son solo dos kilómetros en lancha! ¡Hágale a ver! ¡Ay, cierto que esa lancha no tiene gasolina! ¡Vaya remando! ¡Ay, no, qué fastidio! Mira cómo estoy con los por remando! ¡Hágale a ver! ¿Qué y la tanqueada de avenida. ¡Cuántos niños no quisieran vivir al lado del mar! Y seguimos nuestro camino para acercarnos ya a la playa de Isla Grande, a donde íbamos. Miren esas islas, o sea, es una roquita la casa con y la ya! Y llegamos, llegamos al hotel de La Cocotera, ya van a saber sobre ese muelle, tenemos El algo que contar. Muelle. Entonces en este momento acabamos de llegar al hotel de La Cocotera, La Cocotera. clases, sí, clases frente al mar con ese calorcito. No se si estuvieran poniendo porno, ¿ese estaría? ¿Y sí, ¿quién dijo? Y ahí empezamos la caminata hacia la Laguna Encantada, que no era encantada por esto. Era encantada por una cosa que ustedes verán más adelante, y aquí Julián haciéndoles chistes. Hey, es que... <risa> Bueno, estamos haciendo la caminata nocturna hacia la laguna la encantada, donde dicen que hay plantón que ilumina. ¿Cuál es tu expectativa? parecen como las estrellas aquí en el agua. Pues ya luz No nos va a deslumbrar. Pero yo más quiero eso. Que esta luz. ¿Qué esperas de la experiencia? Yo espero ver lindo. Yo Luzes. también, que se me pueda ver con ya alguna que no cámara, la cámara. O ¿Con alguna vaina? <ríe> yo Espero que algún bicho raro nos toque sí, para verle las caras. <tose> ¡Qué por... <tose> <tose> oh, no, no. <tose> Ah, me me me ¿Qué pasó? Ya no me asustan. Eso no se puede comer, se oh. Como se escuchan todos en coro. Ahora vamos caminando con los zapatos encharcados. Lastimosamente no se pudo ver nada. Bueno, sí lo vimos nosotros con nuestros propios ojos, pero ninguna cámara. intentaré describirles. Que era lo que se veía. ¿Qué vimos o sea, en la Laguna Encantada? ¿no? Cuando uno se metía, y movía las manos así, o se movía muy rápido, se veían como, como unas esas carcas, estrellitas. No, o sea, no como sé como que no hacía. O sea, Iluminaba. Se veían muchos pues, punticos. Los golpe era el hotel. Nadie iba a dormir en el cuarto. Ustedes sí quería dormir en el cuarto. Y yo llevé mi colchón para el muerto. Pero esta parte? señorita no quería irse para el muerto. Eh. Como a las dos horas llegó allá meterse. Ay, papá, la que me convenció de dormir en el muelle fue la Crespa, porque ella sí vamos a dormir en el muelle, no sé qué. Me convencieron, no, me están intentando convencer de dormir aquí, miren, o sea, en un kiosco, o sea, en el muelle. El océano está acá. Bueno, había como una especie de relámpagos y como una tormenta, o sea, pero nunca cayó El colchón estaba ahí en el portecito. Ahí está mi bebé? Y había llegado entonces la razón de nuestro viaje, la limpieza de las playas del parque corales de Rosario. Ay, nos iban escoltando entonces nada más y nada menos que la hermana nacional de ellos. Aquí ya turistas no pueden venir. No. Siente porque hay basura, marica. Ya entiendo más la jornada de limpieza. Listo, acabamos de aterrizar acá. De... De... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice de desembarcar o cómo? Ah, se... desembarcar Y bueno, ¿cuál es la... Pero el personaje este lo ven nada más haciendo videos, pero tú crees que todo es una otra? basura. Ojo con la Ah, privado Yo quiero que la gente crea que sí lo hago, no mentira. Ustedes están viendo ya en imágenes toda la basura que Mira. hay en este lugar. <risa> la basura de este. Este más no me va a dejar continuar el blog. Eh, qué pasa? Que aquí ya no viene gente Porque ya fue declarada una zona de conservación y ya no hay turismo Y ustedes ven en las imágenes toda la suciedad que hay acá El problema es que sigue llegando la basura Desde las playas de Cartagena Desde la gente que está ya feliz sentada ya, aquí, sí. aquí vamos a mirar Qué cosas se encuentran Una jornada de limpieza como esta Esta basura viene de Cartagena De visitantes y turistas Exclamó el príncipe. <risa> ya ha llegado la hora entonces de poner la cámara para decir: listo, ve, que vean que si sí recogí cosas. ¿Me puedes ayudar un momentito para que él me vea recoger? Ya nomás voy a mi camerino. <risa> Esto se llama Corales del Rosario, las islas quedan sobre corales, de miles de años, aquí están. Qué risa, cómo se enroscan perfectamente, huevón. Mm. ¿No va a salir? Sí, él sale. ¡Ay, qué loco! ¿A Julián le da cosas, no, ¿no? no? ese no. A diario, grande, ¿no? miles de personas, no, me tira. Bueno, 47 bolsas de las y coport, chanclas y, botellas. y bolsas. Que muchas de esas bolsas terminan en las tortugas creyendo que son. ¿Cómo es que se llaman? O son sea, no las alas, ¿cierto, Claudia? No, no, no, no, no, no. Son medusas. Medusa. Ah, medusas. Y entonces se las comen y se hacen sí, no, no, no. 47 bolsas. Sacos. 47 este. bolsas y una pipeta de gas. Le habíamos llegado otra vez al hotel a almorzar pero ahí yo quería decir que ella es muy mágica desde Sablo, el principio ahora hablaba así todo sabroso me decía, con magia. y con mamá decía esta noche vamos a hacer un asadito en la playa que te va a encantar Oye. entonces como que todo se veía así como mágico <risa> como shh. Por la tarde seguían las clases. Las tortugas ponen los huevos donde ellas quieran. Entonces ellos hacen un traslado de los huevos muy cuidadosamente. ¿no? Pero yo me imaginé, bueno, y si la tortuga vuelve al nido a revisar cómo están los huevos. ¿Qué está pasando aquí? Lo sé, no he madurado. Queremos contarles que en la isla hubo una pelea muy fuerte. Y aquí está. No, no. ven, ven. No. No. Fueron muchas aventuras y muchas más cosas que vivimos que de pronto se me olvida mencionar en este blog. Ahí están las imágenes bajo el agua, gracias a la camarógrafa Diana Dulce. Ah, de hecho, le aprendimos a hablar cetáceo ahí porque mire. Y conocimos mucha gente muy especial. Ahí no están todos Porque algunos se quedaron Pues obviamente en la isla Quedamos con muchas ganas De volver a este lugar mágico Así que es importante ¿Cuál es la lección de este blog, señor pues Julián? Que hay que cuidar Lecciones de este blog. No son las islas de Rosario eh. Es el parque coral Perdón, esa no es los... ¿Cómo se llama? Parque Corales del Rosario Así se llama Porque ya vieron que queda sobre cualquier botellita Cualquier cosita que dejen en la playa No necesariamente que ustedes la boten hacia el agua Sino que la dejan en la playa Eso va a llegar a esos lugares En donde va a afectar los ecosistemas Y eso es todo el día chao, de hoy Chao, chao, chao Nos vemos en el próximo video Chao Espera, espera, espera espera, espera, porque ¿Y sus redes sociales? ¿Cómo es su Instagram? Julián Suezo Arroba Julián Suez, Porque yo se lo hice cambiar El mío es arroba Jonathan Clay Así que síganos Y a arroba Cocosete Col en Facebook y esperen nuevos videos, nos vemos entonces Chao, chao, chao ¿No se nos olvida nada? No, no, chao, chao, chao ¿En serio no se os nada? No, ok Pausa,